Las declaraciones fueron ofrecidas por el propietario del Centro de Diversión Chacho Caruaz en esta ciudad de San Francisco de Macorís. Asegura en el marco de sus declaraciones que la seguridad ha sido reforzada por lo que no entiende los motivos que provocaron el cierre. El cierre hubo ahora mismo, fue por lo, el episodio que pasó aquí, que en realidad no era del negocio. Pero interior, bajo una resolución de, de cerrarlo por cuatro semanas,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 Se, se ve claro que no fue en el negocio que estuvo el problema, sino que vino de afuera. Pero se, no se supieron manejar, pero las leyes son las leyes. Claro, no, yo tengo, por lo, por lo pronto yo puse cuatro seguridad Que anteriormente yo quizás no, no lo tenía, pero ya realmente yo tengo seguridad donde quiera. Eh, el cliente se está requisando más. Ya salga para afuera, ya venga para adentro, yo le tengo su requisa. Y tengo una vigilancia, una vigilancia buena, o sea que el cliente que venga de ahora y siempre, porque es un negocio tranquilo. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.